hola a todos y bienvenidos a dancing el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las afines a ella el día de hoy vamos a ver cómo reaccionan los compuestos aromáticos y cómo se deben llevar a cabo este tipo de reacciones no siendo más comencemos genios estas son las reacciones que aplican en los compuestos aromáticos tenemos la reacción de cloración tenemos también la reacción con yodo tipo 1, o reacción con yodo tipo 2, nitración, también sulfonación y desulfonación, sexto obtención de detergentes, importante, y séptimo la alquilación de Friedel Crafts. Vamos a ver cómo se dan estas reacciones, veámoslas. Comencemos con la primera reacción de aromáticos, reacción de cloración. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos el compuesto aromático nos diríamos que tenemos el benceno y vamos a adicionarle este halógeno, en este caso va a ser el cloro. Y para ello necesitamos un catalizador que me permita que se dé esa reacción, que sería el ALCL3. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando adicionamos el ALCL3 como catalizador, el cloro se pega al benceno. entonces vamos a adicionar aquí el cloro, quedaría por acá. Entonces, el cloro, ¿qué es lo que hace? Desestabiliza un hidrógeno que está acá para formar un ácido clorhídrico y aquí ya podemos ver que el benceno se encuentra clorado porque ya se le adicionó ese cloro. Veamos las siguientes reacciones. Genios, ahora tenemos estas dos reacciones con yodo, tipo 1 y tipo 2. En la primera vamos a reaccionar con el halógeno de yodo en presencia del nitrato de plata. ¿Qué es lo que ocurre? Que vamos a adicionar al benceno la, el enlace de yodo, o sea que el yodo se le va a pegar al compuesto aromático. ¿Qué más me genera? Un precipitado una sal que es el yoduro de plata y además me libera ácido nítrico. Ahora, en el tipo 2 ¿Qué ocurre? Ya no vamos a trabajar con el nitrato de plata sino con ácido nítrico y medio y 2 es ¿Qué es lo que ocurre? Entonces acá vamos a pegar el yodo y ahora se me va a generar NO2 y agua. Entonces es la gran diferencia, Entonces lo podemos hacer con nitrato de plata o con ácido nítrico. Ambos me permiten pegar el halógeno de yodo. Veamos ahora la reacción de nitración. Tenemos ahora la nitración. ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a adicionar al benceno, o al compuesto aromático, el ácido nítrico. Y esto lo vamos a hacer en presencia del ácido sulfúrico. ¿Qué es lo que ocurre? Pues vamos a liberar agua y vamos a unir a este enlace de acá el NO2. O sea que aquí vamos a obtener NO2. Este nitro se le va a pegar al compuesto aromático. Teníamos, acá teníamos un nitrobenceno. Entonces... Cuando tenemos la adición de ácido nítrico en presencia de ácido sulfúrico, se da la nitración del benceno. Continuemos con más reacciones de los compuestos aromáticos. Ahora veamos estas tres reacciones, sulfonación, desulfonación y obtención de detergentes. En la primera vamos a adicionar SO3, vamos a sulfonar y ¿qué es lo que ocurre? Se genera este anión de SO3, miren que esta carga se encuentra negativa porque el enlace no está totalmente formado, ahora miremos qué pasa con la desulfonación, ahora es devolvernos y volver al compuesto original, para ello adicionamos agua en presencia de un ácido y con calentamiento, se libera este SO3 y el adicional hidrógeno me va a formar el ácido sulfúrico y este enlace pues ya va a quedar el benceno sin ningún problema, ahora veamos qué pasa con la obtención de detergentes, con los detergentes tenemos lo siguiente, primeramente digamos que tenemos este compuesto con una cadena de un radical, puede ser cualquier sustituyente que lo acompaña y vamos a adicionar SO3 en presencia de ácido sulfúrico, entonces se me va a generar so 3 h pero ahí no se ha generado todavía el detergente, para ello necesito apoyarme de una base, que en este caso vamos a utilizar el NaOH o el hidróxido de sodio, en presencia de agua me va a liberar este hidrógeno, ¿para qué?, para que se forme el Na+, se me pega acá, que tendríamos en este caso. Esto haría referencia a la fórmula estructural que compone a los detergentes. En esta oportunidad quiero aprovechar para agradecerle a mi primo Johnny el permitirme difundir mi canal de YouTube a través de sus redes sociales. Le agradezco mucho y espero que le siga yendo muy bien en su carrera musical. Muchas gracias por el apoyo. Para cerrar las reacciones de los compuestos aromáticos tenemos la alquilación de Friedel Crafts. ¿Cómo se desarrolla esta alquilación? Pues para ello tenemos que utilizar tres etapas. La primera se llama activación del aluro. La segunda, ataque electrofílico. Y la última, la pérdida del protón. Analicemos qué pasa en cada una de las etapas. Primera etapa. Tenemos aquí, podemos ver, la cadena unida a un halógeno. Y lo vamos a poner a reaccionar en este caso con al y el halógeno. Muy utilizado lo podemos ver con el bromo, podemos trabajar con el ALBr3, que es el bromuro de aluminio, es muy utilizado para ese tipo de reacciones. entonces qué es lo que ocurre? Este ALX3 se le pega a este halógeno, quedándonos este nuevo enlace, se le pegaría acá. ¿Y esto qué nos permite? Ahora sí, vamos a partir del benceno, tenemos el compuesto bencénico y lo vamos a poner a reaccionar, ...con este compuesto que tenemos ya. Ahora, esto se le conoce como un ataque electrofílico ...porque vamos a desestabilizar la cadena del benceno. ¿Qué es lo que ocurre? Pues, este CH2 va y se le va a pegar acá a este compuesto. No olviden que acá falta la R. CH2, esta cadenita que está acá, se le va a ir a pegar a este lado y va a quedar un hidrógeno totalmente desestabilizado y este se me va a convertir en ALX4 ahora, como este hidrógeno está a punto de salir aquí se genera la etapa número 3 que es la pérdida del protón este hidrógeno se va a liberar ¿y por qué? porque se va a unir a uno de estos X que está acá para generar digamos, el ácido entonces Lx, generaría Hx y este se convertiría a Lx3. ¿Y ya que podemos ver del compuesto? Miren el compuesto que se encuentra acá. Ya aquí hemos, pues, hemos alquilado o puesto un radical de alquilo al benceno. Entonces, para que se lleve este tipo de reacción, no debemos olvidar que se da por tres etapas. Se genera un ácido y se libera el de nuevo el Alx3 que intervino en los diferentes pasos de la reacción con esto daríamos por concluido la parte de reacciones de compuestos aromáticos ¿Qué está pendiente para cerrar la parte de aromáticos la próxima semana vamos a ver cómo se sintetizan los compuestos aromáticos vamos a ver cómo se sintetiza el benceno vamos a analizarlo muy bien